Nella de que la patouría. de que la se lo vio? ¿Cuántas será sin cinelón. Se da cinelón. Se da cinelón. Se elo? cinelón. Se da elo? Se elo cinelón. Ah. Ah. Se Wow wow wow. guau! ¡Meta de catastropía! ¡Yay! ¡Yay! Yeah ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Seis ¡Cáll! ¡Cáll! ¡Cáll! ¡Pau! ¡Pau! nunca! la